Hola, soy Enrique Ballesta, profesor de Mercados Financieros de UD. Eh, bienvenidos a este caso práctico en el cual vamos a analizar balances de distintas empresas de forma que, eh, conocido una vez que tenemos un balance en nuestras manos, seamos capaces de deducir cuál es el tipo de empresa, cuál es el sector en el cual está operando esta empresa simplemente haciendo una, un, una lectura rápida del balance. En primer lugar, eh, tendríamos este, esta, esta parte del balance referente a, a los activos. Lógicamente, la empresa no la conocemos, pero eh, lo importante en este caso es eh, realizar una, una visión de contexto de del balance y ver cuáles serían los puntos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el, el balance. En este caso, lo que debemos de hacer es centrarnos primeramente en el año más reciente, para, ya que el balance es una foto fija de la situación económica patrimonial de la empresa, lo que tenemos que hacer es irnos a la imagen más reciente de la que disponemos. En este caso sería el 2012 y, eh, tanto en los activos no corrientes como en los corrientes, lo primero que debemos de hacer es fijarnos en cuáles son las partidas más importantes, cuáles son los conceptos más importantes que tenemos. Primeramente vemos en eh, los activos no corrientes, vemos que, eh, con diferencia, la, la, la cuenta más importante sería la del inmovilizado material, que es eh, prácticamente eh, diez veces superior a la, a la segunda, que serían los activos por impuestos diferidos. Eh, lógicamente, esta primera lectura nos lleva a pensar que la empresa que estamos analizando es una empresa que eh, ha, ha inmovilizado gran parte de sus recursos en eh, activos a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? La empresa ha invertido en naves, en oficinas, en, en maquinaria para la producción, con lo cual ya más o menos nos podemos hacer una primera, una primera imagen de, de la empresa. Eh, posteriormente si nos vamos a los activos corrientes veremos que, lo, que los activos corrientes eh, son inferiores a, al, al activo no corriente eh, dentro de, del activo corriente cabe destacar la existencia eh, importante es, estamos viendo que existe un volumen importante de existencias dentro del activo corriente por lo cual eh, esta empresa se, se está dedicando a comercial o eh, a producir algún tipo de bien o servicio. Eh, ¿Esto por qué se deduce? Porque es necesaria una gran inversión en materias primas, en existencias que tendrá almacenada y que serán utilizadas para producir un, un producto final, el producto de esta empresa. Vemos también importante la partida de clientes y otras cuentas a cobrar. Esto es lo que nos quiere decir es que la empresa prácticamente... Eh, la mitad de sus ventas la está realizando a crédito y si nos vamos a la otra partida importante que sería el efectivo vemos que la, el otro 50% de las ventas que está realizando la, la empresa las realiza en metálico eh, una empresa que pueda realizar ventas eh, a crédito y, y a efectivo es una empresa que o puede tener un, un, un perfil muy diferente de clientes o una empresa en la cual eh, por, el, por, el, por el precio del producto o por el volumen de, de compras del producto no todo el mundo es capaz de comprarlo de, de eh, metálico de forma, eh, a través del efectivo. Una vez vista esta primera, esta primera parte referente al activo, pasaríamos al pasivo. En el pasivo estamos viendo eh, que lo, lo más importante dentro del, del patrimonio neto serían las reservas. Es una empresa en la cual se están conservando beneficios de años anteriores. Es una empresa que no está repartiendo gran, un, una gran parte de sus dividendos eh, entre los accionistas y los mantiene. Esto o puede deberse a que la empresa es conservadora o a que la empresa, eh, lógicamente, eh, guarda este, estos recursos eh, por, porque, por ejemplo, puede existir un, un entorno macroeconómico complicado, puede haber eh, algún tipo de necesidad futura a la que quiera, eh, in, respecto a la cual quiera incrementar su solvencia. Si nos vamos a, a la parte de, de, de, los, de los pasivos, tanto, tanto en el pasivo a corto plazo como en el largo plazo, vemos que lo más importante serían los pasivos financieros con entidades de crédito y los acreedores comerciales. Esta empresa, eh, la más importante sería acreedores comerciales, es decir, esta empresa está obteniendo la materia prima que está utilizando para su producción eh, y, y está tardando un tiempo en pagarla, es decir, se está financiando a través de, su, de sus acreedores. Eh, est, esta parte de, de financiación a través de los acreedores vemos que tiene más peso incluso que eh, la financiación a largo, a largo plazo a través, de, a través de, lo, de los bancos y de otras entidades financieras. No obstante, eh, es importante eh, eh, el volumen de, de captación de recursos de, de los bancos. Esto quiere decir que eh, la empresa, eh, para financiar su, su, su, activo, su activo inmovilizado, ya sean naves, bienes de producción, maquinaria, eh, oficinas, está utilizando estos, estos recursos financieros a largo plazo. Vemos claramente que hay una financiación mmm, para, para el activo no corriente, que sería a través de este pasivo financiero, y eh, acreedores comerciales, eh, respecto, la, respecto a los bienes, de, eh, respecto a las existencias que, que utilizará para, para su producción industrial. Una vez vista de forma rápida la situación actual, es importante ver también cómo ha evolucionado respecto, respecto a años anteriores. Vemos prácticamente mmm, todas las partidas que hemos, que hemos considerado importantes siguen manteniendo su peso del año 2011 al, al 2012 en la parte del activo y en la parte del patrimonio neto y el pasivo, pues eh, esta circunstancia también más o menos se, se mantiene constante. El porcentaje eh, que tiene cada partida dentro de, de los distintos grupos sería, sería similar en este, en este análisis del 2011 al 2012. Con la información que hemos obtenido a través de esta lectura rápida del balance, podemos eh, concluir que esta empresa seguramente sea una empresa de, de tipo industrial. Tiene una gran inversión en, en activo inmovilizado para sus maquinarias, para naves, oficinas. Eh, tiene una parte importante también de existencia, es decir, necesita bastante materia prima, por lo cual nos imaginamos que esta empresa industrial se dedica a una transformación industrial de unas materias primas a unos productos finales. Y finalmente, para salir de dudas, pues eh, decir que, que la empresa que estábamos estudiando es Acerinox, una de las empresas más importantes de producción de acero, con lo cual eh, esta lectura rápida vemos que encaja muy bien con, con la idea que podemos tener de una gran acería, de una empresa que requiere grandes factorías, requiere una gran inversión en maquinaria y en naves puesto que es, eh, la, la producción del acero requiere eh, una gran superficie para, para para las la naves donde será procesada y una importante inversión en, en la maquinaria de, de, la, de las acerías, tanto para la fundición, la, el tratamiento del acero y, finalmente, darle la forma al acero. En este nuevo balance volvemos a, a seguir el esquema utilizado en el caso anterior. Nos fijaríamos en el activo en el, en el 2012. Eh, en este caso vemos que, que la partida más importante sería el inmovilizado material y el fondo de comercio. Lógicamente, el, el inmovilizado material es eh, prácticamente cuatro veces el fondo de comercio. El, el inmovilizado material será la clave en, en esta lectura, puesto que si, si lo comparamos con... Con el, activo, con el activo corriente no hay ninguna partida que sea, que sea de similar cuantía. Dentro del activo corriente, la, la partida más importante es la de existencia y vemos que también es muy importante el, el efectivo. Eh, comparando el efectivo, con, con las cuentas a cobrar vemos que, que el efectivo es eh, prácticamente el, el doble. Es decir, esta empresa prácticamente está realizando el 60% de, su, de sus operaciones con, a través de una venta en metálico. Esto quiere decir que los bienes que se están comprando, los bienes que está ofreciendo esta empresa en el mercado, son bienes eh, que. Que por, ser, eh, que por ser de bajo coste o por comprarse en, par en, en partidas pequeñas, eh, es eh, fácilmente pagable en, me en metálico por el cliente. Eh, no obstante, se ve que un tercio de, de las compras que realizan los clientes las realizan, las realizan a través de, de medios de pago de, de crédito. Eh, con lo cual, pues bueno, existe ese 30% de, de ventas que, que son un poco superiores. Pero bueno, este, esta primera perspectiva debe de ser importante a la hora de, de discriminar el tipo de, de empresa. Eh, volviendo al activo no corriente, habíamos visto que, que la partida más importante era la del inmovilizado material. Es decir, eh, para esta empresa lo más importante será la inversión en maquinaria, en naves o en oficinas. Eh, eh, pasando al, al pasivo y al, y al patrimonio neto de 2012, eh, vemos eh, que bueno, lo más importante con diferencia sería la parte de, de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. En el, este caso sería muy similar al caso que hemos visto antes, en el cual la empresa se está financiando a través de, de sus suministradores. Esta financiación a corto plazo vemos que es muy, muy superior a la financiación que se está obteniendo a través de, de deuda financiera, a través de, de la deuda que se pueda gastar a través de, de los bancos. Y también es muy importante ver que, que la empresa, eh, las reservas, eh, se, encuentran, se encuentran negativas. La empresa ahora mismo no, de, no dispone de reserva ¿Esto quiere decir eh, o que durante los años anteriores se ha estado utilizando estas reservas? Eh, para, para compensar, eh, para, para extraer recursos de, de la empresa, eh, y, o compensar unos malos resultados económicos. Vemos que el capital es, eh, de la empresa es, es muy pequeño. Y, eh, bueno, con esta, con esta estructura de patrimonio neto y pasivo, eh, lo primero que deberíamos de pensar es, eh, visto el, el activo, en el cual el inmovilizado material era lo más importante, eh, como hemos visto que el pasivo a, a largo plazo es muy pequeño, en la inversión en maquinaria, naves eh, y, y todo ese tipo de, de inversiones a largo plazo, en esta empresa no, es, no, es, no se está financiando a través de hipotecas o de créditos a largo plazo para pagar estas naves o estas oficinas. Con lo cual, es, lo que cobraría más peso sería cómo la empresa se está financiando a través de sus suministradores y el alto volumen de existencias que existe. Esta empresa seguramente sea una empresa comercial. Eh, de esta forma se explicaría que el inmovilizado material sea importante, ya que eh, sería necesario eh, disponer de una gran superficie para poder almacenar los productos que compra a la espera de poder ser vendido, eh, una, un inmovilizado importante en vehículos, ya que estos eh, se pueden financiar a, a, a, con, a menor plazo que la, que la financiación que se podría hacer, por ejemplo, para pagar una nave, que podría ser a 30 40 años, o también para una oficina. La, lógicamente, la financiación de un coche será eh, proporcional a la vida útil que tiene, que tiene un, un vehículo, que puede ser unos 5, 10, 15 años que es un, un, una duración muy inferior a, a la que puede tener un, una nave o una oficina. Entonces, eh, esta empresa que deducimos que puede ser eh, comercial y que se está financiando a través de, de sus suministradores, eh, lo que ya no podríamos exactamente es precisar el, el tipo de, de actividad comercial que está, que está realizando.